Hola, ¿qué tal, estimados seguidores de Aldia.com.es? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. En estos eh, momentos vamos a dialogar con la doctora Jenny Torres. Ella es vicerrectora académica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo o UTQ, con quien eh, vamos a conversar acerca del retorno a clases presenciales. Como hemos visto, el sector educativo pues ya está regresando a la normalidad, ya la educación básica, la secundaria, se encuentra actualmente en clases 100% presenciales y queremos conocer, ¿no? La UTECO es una universidad emblemática que alberga miles de estudiantes anualmente. ¿Cómo será el retorno a clases presenciales, estimada vicerrectora? Y eh, qué se tiene pensado, ¿no? Para ese día. Buenos días. Sí, como usted bien lo manifestó, pues eh, el sector educativo está totalmente reactivado. La Universidad de Quevedo también, en tono con esta situación, eh, hemos preparado el retorno a clases en todas las carreras de la universidad de manera presencial. Estamos preparando para el día martes 24 de mayo la inauguración a estas jornadas académicas eh, en la mañana, ¿no?, en el campus central. Asimismo, el día miércoles 25 de mayo tenemos la inauguración en el Campus Experimental La María. Es decir, la Universidad de Quevedo está totalmente preparada y ansiosa de recibir a nuestros estudiantes de manera presencial. Bueno, es decir, este 24 de mayo ustedes ya retornan a las clases. Eh, ¿Cuáles son esas o cómo está establecido el protocolo de retorno? Eh, sí, el 24 de mayo... Eh, es el retorno en el campus central. Aquí tenemos la Facultad de Ciencias Empresariales, la Facultad de Ciencias de la Educación la Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras y la Facultad de Ciencias de la Salud son los que retornan este 24 de mayo en este campus central. Hemos preparado el, los protocolos, obviamente, y están a disposición en las páginas web de la universidad, como igual estar eh, usando mascarillas, el distanciamiento y algunas medidas que eh, se han establecido para tener mayor seguridad en nuestras labores académicas. En... Al día siguiente, en el miércoles 25, pues tenemos en el campus experimental La María, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Ciencias de Industria y Producción, la Facultad de Ciencias Pecuarias y Biológicas, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales son las que retornan en el campus experimental La María. Aforo 100%. Sí, 100%. También es importante indicar que el, eh, admisión, pues, se quedan en clases virtuales. Estamos justamente el día de mañana ya iniciando el proceso de matriculación con ellos. Eh, las matrículas en el periodo ordinario para las carreras eh, estaban habilitadas desde el lunes 6 de mayo. A, en la actualidad, pues, más de 9.600 estudiantes están legalmente matriculados ya en las diferentes carreras de la UTQ. ¿Admisión se refiere a nivelación, pre, el PRE, como se lo conoce? ¿no? Sí, sí, sí, sí eh, admisión o, o el PRE universitario en la UTQ. Eh, las matrículas están habilitadas totalmente a partir del día de mañana. ¿Ellos van a seguir en la virtualidad? Sí, ellos siguen en la modalidad virtual, ahora mismo están realizando ya eh, actualización de información y también pues el llenado de un formulario en donde ellos se comprometen a este tipo de, de estudios en el PRE pronto requisitos que deban cumplir estas personas que quieren en, ingresar a admisión. Bueno, son los estudiantes que están, que han hecho el proceso y que eh, han, le han sido asignado un cupo ya para las diferentes carreras de la universidad. Una vez que ellos obtienen un cupo, pues la universidad eh, a través de sus correos electrónicos le envían la información que, que requieren, eh, el cronograma de, de la matriculación y todos los pormenores. En, al correo personal de los estudiantes que, que ubican en el momento de que aceptan el cupo en la UTQ ¿Hasta qué hora estarán atendiendo? Bueno, las matrículas son totalmente en línea y está habilitado sí. las 24 horas en línea, ¿no? Bueno, bueno, estamos conversando con la vicerectora académica de la UTQ la doctora Jenny Domínguez así que, Jenny Torres, perdón, así que eh, les invitamos a que realicen preguntas, no, estamos en vivo a través de las plataformas aldia.com.es y eh, motivamos, ¿no? Aquí tenemos algunos estudiantes, ya más de 100 personas conectadas y preguntando no acerca de eh, si las clases de nivelación son presenciales, ya nos indicó que son en este caso virtuales. Y que eh, bueno mañana inicia el registro, ¿no? La, la inscripción para eh, ingresar pues al pre, que también se lo conoce, o a las clases de nivelación. Coméntenos, eh, directora, el tema de, de bueno, 100% aforo, ¿no? ¿Los estudiantes van a tener que venir con mascarilla, es obligación o es un, un, un tema voluntario hasta el momento como se había manifestado a nivel nacional? Bueno, exactamente. A nivel nacional, esto es una situación opcional. Sin embargo, nosotros también sí estamos incentivando y, y indicándole a toda nuestra población estudiantil el uso de mascarilla como medida pues preventiva para, para evitar cualquier inconveniente. Bueno, entonces eh, también eh, coméntenos un poquito acerca de eh, las carreras, ¿no? si se han implementado nuevas carreras, cómo será justamente este periodo aquí en la UTECU. En cuanto a las carreras, eh, la única nueva oferta que tenemos para admisión precisamente es la carrera de arquitectura. Ya nosotros este, está eh, actualmente ofertada, tenemos también ya mucha aceptación porque ya en la actualidad nos ha llegado la primera matriz que nos envía el CENESIC con los estudiantes que han aceptado los cupos aquí en la Universidad de Quevedo y la carrera de arquitectura pues ha estado... Eh, en una de las mayores preferencias de los estudiantes, ¿no? Ya tenemos la carrera y es la única carrera que en este, se, en este semestre estamos ofertando para la nivelación. Una carrera adicional en este caso. Exactamente, es, es, es nueva, ¿no? Es, pertenece a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y, bueno, el pre es en línea, pero la carrera funcionará en el Campus Experimental La María. Así es, bueno, en total, ¿cuántas carreras cuenta la universidad? La universidad tiene 30 carreras eh, vigentes, 30 carreras, o sea, con arquitectura, eh, cumplimos comple completamos las 30 carreras que ponemos a disposición a toda la ciudadanía. Bueno, por acá nos preguntan, ¿de pronto algunas carreras que se estudien a distancia? ¿O todas siendo... No, nuestra oferta académica es presencial, 100% presencial. Eh, todas las carreras que en, por el momento se está ofertando aquí en la Universidad de Quevedo son presenciales. Bueno, también nos preguntan acerca de párvulos. Aquí creo que no hay, no sé si nos puede... No, la, carre, la Facultad de Ciencias de la Educación es, tiene solamente la carrera de licenciatura en Educación Básica, licenciatura en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros y Psicopedagogía. Son las tres carreras de ese corte que, que oferta la UTQ. Bueno, por acá también eh, Kevin Jones nos pregunta... Eh, bueno, porque se tomó la decisión de hacer una sola jornada para los primeros semestres, porque hay muchos que escogimos, dice, un horario vespertino. Es una inquietud de un, un estudiante. Sí, este, eh, en cuanto a, a los horarios, pues es todo eso está en la plataforma y es el estudiante el que elige la modalidad, la, el horario de clase. ¿no? En todas las carreras, en la mayoría de las carreras, pues hay dos paralelos y los horarios están disponibles en la plataforma. Es decir, yo como estudiante reviso cuál es el horario que se ajusta a, a lo mío y yo mismo me matriculo, elijo el paralelo en donde quiero estudiar. Eh, actualmente, por las cuestiones de las infraestructuras, no podemos, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Pecuarias y, y Biológica tienen más de 2.000 estudiantes. No podemos recibirlos a todos los 2.000 estudiantes en la jornada de la mañana. Por eso se ha hecho la división para optimizar la infraestructura y hemos colocado paralelos en la mañana y paralelos en la tarde. Entonces, de esa manera nosotros podemos atender eh, en, de buena manera a los 2.000 y pico de estudiantes que están matriculados en esa facultad eh, teniendo dos jornadas de trabajo. Actualmente la eh, diurna podría decirse si sí la vespertina está. Exactamente, sino que unos paralelos están en la mañana y otros paralelos reciben las clases en la tarde. Y eso pues está directamente colocado en el sistema, entonces el estudiante de acuerdo a su preferencia elige pues la mañana o la tarde. Antes se eh, tenía la sección nocturna, ¿no? Actualmente no se cuenta con esa sección. La sección nocturna solo teníamos aquí en el campus en, en el campus central debido a que es más fácil acceder a, a vehículos en, en la hora de la noche. ¿no? En el campus La María, pues las clases máximas se pueden extender hasta las seis y media y eso teniendo problemas luego de retorno de los estudiantes. Por esa razón, eh, estamos haciendo horarios de tal manera que los estudiantes cinco y media estén ya libres de, de sus clases ¿no? y puedan eh, encontrar vehículos eh, colectivos, los buses, para poder eh, trasladarse a sus hogares. En este campus central, a pesar de que es más fácil el acceso a, a la movilización, también estamos trabajando con horarios hasta las seis y media de la tarde. Precisamente, hemos retornado después de dos años, tenemos que ver cómo evoluciona eso. La delincuencia en nuestro cantón lastimosamente está eh, cobrando muchas vidas y, y de esa situación nosotros nos estamos Valiendo, porque nosotros tenemos que también tener precaución con nuestros estudiantes. Hemos hablado con la policía, nos van a dar resguardo policial, pero eso lo tenemos que ver eh, cómo evoluciona. Es un retorno después de dos años de paralización y vamos a ver cómo seguimos avanzando. Para en años posteriores, pues ver la posibilidad de extendernos nuestro horario de de clases a horas más tardes, ¿no? Pero por ahora las clases las estamos haciendo hasta las 6 horas, 18 horas 30. Uno de los motivos es este, ¿no? El tema de la, de la inseguridad que se vive actualmente en el Cantón. Así es. Eh, eso es un tema y es un tema muy, muy fuerte. Eh, nosotros estamos trabajando incansablemente contra esto. Nuestras zonas eh, alre de alrededor hemos pedido a, a, lo, a la Policía Nacional pues, que nos haga la vigilancia necesaria, sobre todo en las horas de ingreso y de salida, donde hay mayor afluencia de estudiantes. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Esperemos que todas las cosas eh, salgan como nosotros las tenemos programadas y que esto no, no, no salga de la mano. ¿no? Por, salimos de una pandemia, pero tenemos ahora otra situación también agraviante. en La, nuestra, sí. la UTQ no cuenta con buses, ¿no? ¿O ¿Movilización a los estudiantes o de pronto la María sí? Bueno, nosotros sí contamos con buses. No estamos haciendo todavía recorrido. Nuestros buses están destinados más para las salidas eh, prácticas que, que se tienen establecido en cada una de las carreras. Eh, por esa razón estamos con eso, ¿no? Porque en el momento que nosotros comenzamos con hacer recorridos, y cuando los estudiantes se encuentran en prácticas, que eso es constantemente porque tenemos siete facultades, 30 carreras y eso hace que carreras técnicas sobre todo que requieren movilizaciones periódicas. Entonces, ah, para no fallar con esta situación, los buses solo están destinados para salidas en giras prácticas eh, fuera de la, de la zona. Perfecto. Bueno, por acá tenemos algunos mensajes. Miriam Cárdenas nos, nos dice felicitaciones y éxitos a la comunidad universitaria que retorna a la presencialidad. Eh, bueno, Karencita Chiriboga nos, nos, nos pregunta si hay carreras online. pero bueno, usted ya respondió eso, 100% presencial. Y Pincay Juan Pincay nos pregunta por qué el cambio de algunas carreras del campus principal al de La María. Y bueno, otras felicitaciones también y éxitos eh, a los de nivelación y a esta nueva normalidad, ¿no? Bueno, la pregunta de por qué este, algunas carreras de este campus central fueron para La María, precisamente eso es por logística. Eh, carreras técnicas como mecánica, que son las que estaban en este campus y que ahora se trasladan a La María, es precisamente por los laboratorios. Eh, aquí en el, en el campus central pues no hay mucho cómo crecer, en el campus experimental María pues tenemos 110 hectáreas, lo que nos permite desarrollarnos de mejor manera. Ah, allá se ha construido pues dos edificios que son para la Facultad de Ciencias de la Industria y Producción y para la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y complementariamente a esto pues están los laboratorios de mecánica, los laboratorios de eléctrica y los laboratorios de, de alimentos. entonces para que estés en más cerca de, de sus salones de clases con los laboratorios. Por eso se ha hecho este cambio, que lo que, lo que se persigue es que lo, tener mayor comodidad para los estudiantes. Los estudiantes tenían que estudiar en el campus central, pero ir a realizar sus prácticas al campus experimental La María. Ahora van a estar más cerca de sus laboratorios, que es donde realmente queremos potenciar una excelente noticia entonces para los estudiantes van a estar más cerca de las prácticas ¿no? que también son muy importantes aparte de la teoría bueno y hablando de eso no eh, hemos visto cómo la UTQ ha crecido en tema de infraestructura vicerectora coméntenos eh, hemos visto algunas algunas obras dentro de esta facultad dentro de este campus y asimismo en el otro no en el campus la maría coméntenos bueno qué se tiene eh, dado no para los estudiantes y también para los docentes ¿no? que trabajan aquí diariamente bueno, estos dos años de paralización, eh, la universidad no ha parado en hacer sus cosas. ¿no? Eh, los campus, tanto el campus central como el campus La María, están totalmente transformados. Y es por eso que nosotros estamos muy motivados y esperando con ansias el regreso de los estudiantes. Queremos poner a disposición de ellos todas estas mejoras que se han hecho para la universidad. Así que el rector de nuestra universidad, el doctor Eduardo Díaz, pues muy complacido con, con todo lo que se ha avanzado, quiere, uh, re, vamos a realizar la inauguración en donde también estamos entregándole a los estudiantes estas nuevas infraestructuras, unos verdaderos eh, nuevos campus para eh, el estudio y el desarrollo de las actividades académicas en la universidad. Bueno, así es, estamos conversando con la vicerrectora académica de la UTQ, eh, Jenny Torres, ella es eh, bueno, la encargada, ¿no?, de, de este tema de académico. Justamente el 24 de mayo van a retornar a clases presenciales, 100% presencial las carreras, <coughs> perdón, de grado y virtualidad aquellos que van a nivelación, ¿no? Porque nos están haciendo muchas de esas preguntas y les estamos recordando que ya se las han respondido es decir, eh, de grado 100% presencial y de nivelación, pues van a ser en este caso virtual, asimismo en horario diurno y vespertino, ¿no? Lo que ya nos informó nuestra estimada vicerectora. Por acá eh, nos, nos pregunta también las carreras de sistema, telemática, tenían laboratorios, dice, en el campo principal, y bueno, sin embargo, dice, fue y se realizó el cambio, nos comenta aquí Juan y ¿no? Vicerectora, de pronto también... Eh, ¿Alguna información adicional que, que de pronto se nos escape a nosotros? Bueno, solamente decirles que eh, todo este tiempo, como ya había indicado anteriormente, pues hemos estado trabajando, hemos re estado realizando muchas mejoras para los estudiantes, ¿no? Los laboratorios, pues se han equipado, se han hecho nuevos laboratorios, los que estaban haciéndonos falta, y que ahora en este periodo académico que iniciamos el 24 de mayo, esperamos que poner a disposición de toda la comunidad universitaria todas estas obras, que si bien es cierto no se han ido inaugurando y no vamos a hacer eh, actos de inauguración de las de las obras, sino que simplemente es la inauguración del año lectivo y la entrega a los estudiantes de estos nuevos campos. Sí, bueno, aquí tenemos una pregunta nada más, Sala, eh, que nos está eh, preguntando mucho esta persona, es un estudiante, dice... Eh, según la coordinación de la carrera de psicopedagogía, no había dos jornadas, solo en la mañana Y mi cupo era de horario vespertino Y por tal motivo, dice, me, de, me, me tocó dar de baja la matrícula Eso es lo que nos comenta ¿no? un, un estudiante actual de la UTQ ¿Pero de, gra de, de nivelación o de carrera? Dice de la carrera psicopedagogía, dice, que tenía, no habían dos jornadas, solo en la mañana, y mi cupo era de horario vespertino y por tal motivo, bueno, le dio de baja la matrícula, o sea, es decir, que él, eh, para, al parecer, él, él eh, pidió, ¿no?, o postuló para un horario vespertino pero se dio cuenta que solo había horario diurno, ¿no?, en este caso, en la mañana, la, la universidad ha tenido siempre un horario de trabajo único Nuestro horario de trabajo es de 7 horas 30 hasta las 18 horas 30 Dentro de eso, eh, cada una de las carreras pues, elige el turno que, que le convenga De acuerdo a, a las actividades que realizan ¿no? Entonces, esa, en, por esa razón, como yo les había dicho anteriormente Hay paralelos que funcionan en la mañana, hay paralelos que funcionan en la tarde y, y también, como los horarios están subidos en el sistema, es el estudiante que realmente elige si le conviene el horario que está establecido, obviamente se matricula. Caso contrario, este, nosotros sí hemos también colocado las preferencias de los estudiantes, o sea, eso no se hace tampoco arbitrariamente. Los coordinadores de carrera, los decanos de cada unidad académica, pues, revisan la situación. En, el campus, en este campus central, la carrera de, de la que están mencionando aquí corresponde, corresponde a la Facultad de Ciencias de la Educación. La coordinadora y la decana, pues, eh, realizaron esta, este, esta propuesta de horario en función de las preferencias de los estudiantes. Se hace a través de, de encuesta o cuando van a primero recién o ¿no? cuando ya están, que ya son estudiantes de carrera, pues ya se sabe, ya se tiene... Eh, conocimiento de, de la condición del estudiante, ¿no? Si está estudiando en la mañana, pues continúa con su horario en la mañana. Así es, bueno. Eh, ya para finalizar, ¿no? ¿Cómo está la situación de los docentes, ¿no? Actualmente, eh, bueno Hemos hemos conocido que hay hubo muchos docentes que se contagiaron, incluso en el tema de las graduaciones también se limitó el acceso a los familiares, ¿cómo están actualmente están abastecidos, están preparados los docentes para eh, también no un, un sector, un grupo muy importante aquí en la, en la universidad? Sí, bueno, afortunadamente nosotros contamos con las vacunas eh, debidamente puestas a cada uno de los docentes. Eh, Estamos ahora mismo eh, en unas jornadas curriculares, es decir, están los profesores en, esta, en capacitaciones para comenzar con esta nueva modalidad, ¿no? que empezamos a la, la presencialidad. Eh, todo está bien, hemos crecido en número de plantas docentes. ahora mismo estamos con, con 60 nuevos profesores que van a ingresar a la UTQ y estamos eh, eh, precisamente en selección de currículos, ¿no? Entonces, están totalmente preparados, ya tenemos la semana anterior y esta semana en capacitaciones permanentes, en donde se están preparando sílabos, preparando todas las la situaciones que, que amerita para el buen inicio ya este 24 de mayo. Bueno, así han sido pues las palabras de la vicerrectora académica. Jenny Torres de aquí de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo a propósito del de inicio de las clases presenciales que serán el 24 de mayo, ¿no? Y justamente mañana la matriculación, ¿no? De la nivela de nivelaciones, porque muchos nos están preguntando, pues, qué día se abre la plataforma. Entonces el día de mañana ya nos respondió la vicerectora. Vicerectora, sus últimas palabras a la comunidad universitaria. Nada, que estamos muy contentos. Esa aceptación que hemos tenido recién una semana de matrícula y nosotros ya casi que alcanzamos el 100% de nuestros estudiantes ya matriculados. Y esperándolos, esperando este 24 de mayo eh, volver a verlos, la universidad sin los estudiantes, pues es una universidad pasiva. Nosotros siempre nos hemos acostumbrado a, a esa estar siempre activos con los estudiantes. Entonces, eh, vamos a empezar nosotros a... a a renacer aquí con, con ya con la presencia de los estudiantes. Estamos con muchas ansias de, de que ya sean 24 de mayo para reencontrarnos con nuestros estudiantes. Amigos internautas, la UTQ asume el reto de iniciar las clases presenciales, así que les deseamos muchos éxitos a la comunidad universitaria y ya vamos a tener vida en este sector, justamente en la avenida Quito, donde también pues, eh, se han presenciado inauguraciones de obras y bueno, vamos a ver cómo funciona el nuevo la normalidad, ¿no? El retorno a clases presenciales. Es la información, amigos, seguidores del día y cualquier inquietud pues pueden igualmente dejarlos en los comentarios. Vamos a seguir eh, en una próxima ocasión dialogando con la vicerrectora y nos vemos eh, en otra transmisión en vivo. Muchas gracias.